Yo creo que ya no vale la pena hablar de otra cosa en el mundo, que qué está pasando en el mundo y qué estamos haciendo con la Tierra y qué estamos haciendo eh, con las relaciones humanas. Todo el mundo metido detrás de una pantalla y sin mirarse a los ojos y es, en ese sálvese quien pueda, donde lo que le pase a la Tierra o lo que le pase al otro, como no me está pasando a mí, pues eh, no tiene tanta importancia. Y gran parte, por no decir, la mayor parte de culpa la tiene el ritmo en el que vivimos, la velocidad acelerada en la que vivimos, porque nos impone un modo de vivir en el que ni siquiera nos podemos parar a darnos cuenta. ¿Sabéis cuenta? No nos podemos parar a darnos cuenta. Hay que correr porque se escapa el tren hay que correr, le estamos diciendo a nuestros hijos, luego, luego, que no puedo, y les estamos poniendo unos dibujos animados, porque no, excesivos, no digo que todos sean malos, no quiero cargarme, ¿eh? pero demasiado, demasiado tiempo de tablet, desde bien pequeños, demasiado, demasiado tiempo de móviles, etcétera porque me facilita resolver, porque son tantas cosas a resolver en este ritmo que vivimos. Nos cargamos demasiadas cosas, nos deshumanizamos demasiado y nos distanciamos, de ese ritmo que requiere la convivencia del ser humano, porque para poderse mirar, para poderse unir, para poder construir juntos, necesitamos ese tiempo espacio. Hay bromeo a veces diciendo que pronto una caricia será una bofetada, porque será tan rápida.